Llegó el momento, y claro, con Sirena y todo apareció Salud Radial, porque claro, así tal vez, quizás, no sé, digo, el COVID se presente en esta temporada 2021. Lo dijo el doctor Miguel Ángel Coloma, qué vacaciones vamos a tener con el COVID. Ahí, como anunciábamos en la gráfica, el COVID se fue a la playa, se puso los lentes, se trajo reposera y sombrilla, pero obvio, ¿no? No falta nada. Ni el sol se ausentó con este COVID. 2019, ¿qué tiene que hacer en el 2021? ¿O no? ¿Para qué viene el 2021? Emiliano Madio, muy buenas tardes. Hola, Karina, buenas tardes. Buenas tardes para todos. No sé para qué viene. En realidad se podría quedar trabajando. Esa es la culpa la tiene el 2019. Que no bueno, se quiso ir nunca. No. No se quiso ir nunca, nunca. El 2019 quiso estar presente. Ustedes se dieron cuenta que siempre lo despedimos, lo despedimos. No se quiso despedir el 2019 para y nos nada. mandó el virus. Para nada, para <ríe> nada. Me van a recordar, me llamo COVID-19. <ríe> bueno, lo vamos a presentar a él. ¿Qué te parece? ¿Quién tiene la llave? Él tiene la llave. ¿Vos decís? Sí. ¿Sí? Pero no vino. Ya va ya va, a venir, ya va a venir. Le damos la bienvenida al conductor de salud radial, el doctor Miguel Ángel Coloma. Muy buenas tardes, Doc. Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, Emiliano. ¿Cómo andan? Hola, Miguel. ¿Todo bien, vos? Bien, bien, bien. Con un poco de viento. Mucho. Tenemos un 35... Eh, ¿Ah? vientos de 35 kilómetros por hora con ráfagas en zona de playa de 45 kilómetros por hora. Oh, Mucha información. Muy, muy, muy, muy playa, diría, ¿no? Y no, te va a molestar mucho. Viste que ya andar en auto por las calles de, de arena ya te molesta tener una ventanilla baja, así que sí, fuerte. Y, y levanta el virus. ¿Vos pensás que el COVID le molesta a la arena? Y no lo sé. No, no, no sé qué pensar Pero bueno eh, Dicen que no Pero dicen tantas cosas Se dice de él Se dice de mí Bueno, eh, eh, bueno justamente mira vos el, el canto eh, ya No sé si hablamos de, Ayer de eso Pero que vamos a tener que cuidarnos En este en este periodo, en esta temporada que ya faltan... Nada. Veinte 20 días, veinte días. Sí, tal Yo cual vamos a 25 con él, 24. Sí, por encima, y, y bueno, la consigna creo que es eh, cuidarse. Cuidarse de... no bajar los brazos. Porque evidentemente ya está comprobado y ya tenemos el antecedente, pero fresquito, eh, fresquito de... Eh, digo de Europa porque es, son los que más han sido atacados ahora. Dejo eh, Estados Unidos de América por porque están en otra cosa. Fíjate que los eh, seguidores de Trump van y votan, no tienen problema con barbijo, sin barbijo, ellos no tienen problema. Los de eh, Biden, en cambio, hasta han votado por por este por correo. Uh -huh. Las características, bueno, ellos tienen infinidad de muertos y, bueno, es otro otra cultura, evidentemente. Seguro. Miguel, el tema de, de la arena, ¿no?, que siempre se dice eh, los contagios, eh, que te, las cosas que trae la arena, los bichos, las pulgas, lo que ya sí. sabemos, ¿no?, eh, sí decimos que los chicos no traigan arena al jugar, como que siempre hay diferentes este, infecciones en la arena. ¿Cómo, ¿Qué se dice, ya que mencionás, lo de Europa, la gente que ya vacacionó, que fue a las playas? ¿cómo, ¿Qué trato hay que tener en las playas? Más que el tema de la arena, es el tema de la gente. La cantidad de la gente, el distanciamiento... Supuestamente deben ser dos metros, ¿no? con lo cual, ¿viste? estamos diciendo una cantidad que depende de las playas. Fíjate que en gesel por lo menos sé que en Gessels, no sé, no, en, en, en Pinamar o en otras playas, lo que van a hacer es, este, van a tener una aplicación donde van a ir indicando la densidad de, este, de la gente de la, que haya en la playa, ¿no? Uh -huh. de los, de los que, bueno, no sé cómo va a ser la verdad. De, de los, de los sí. turistas que sí. están en la playa, digamos, ¿sí? Sí, sí, sí. simplemente que, eh, bueno, esta playa no vayan porque ya está con la capacidad colmada. La capacidad ah, o... colmada no es uno al lado del otro, obviamente, cosa que sí pasó en Europa. En uh -huh. algunos lugares pusieron, este, hicieron corralitos, en otros no sí. hicieron nada. Sí, pero ahí, no, ahí no termina la cosa No Porque después siguen los bailes Siguen las fiestas clandestinas Siguen los boliches Siguen los restaurantes siguen, Bueno, todo lo que se te ocurra Es otro problema Yo eh, Entiendo que se deberán Revisar los protocolos Porque fíjate que Si alguien va a un baño A un toilet, a donde quiera que llamar o como quieras llamarle, vos vas a ingresar al establecimiento y vas a recorrer, vas a pasar entre las mesas, ¿cómo es eso? Tal vez en algunos lugares que he visto deberán corregir algunas cosas. No, bueno, pa, eh, solo el 25% de capacidad adentro pueden de, del lugar, es decir que tiene que haber eh, mucho distanciamiento entre una mesa y otra. Eso ya está. Y en las playas, con lo que vos eh, te estás mencionando de los baños, eh, no van a estar habilitados. ¿Qué eso sí, es eso? Sí. Las duchas, la, perdón. El, el vestuario, de la, de digamos, el, la, para ducharse estar. no va a estar habilitado. Es muy probable que las duchas sean externas. Uh -huh. Sí, siempre tiene duchos, el bañario, la ducha playera está, está, está, está, está. Van a no usar eso. O sea, claro, la vieja, la vieja costumbre de, de salir de, digamos, de, de la playa y banearte en el balneario ya sí, no va ya a poder. Qué suerte que tienen algunos que no van a tener que arreglarlo, pues ya estaban unos que no daban más. ¿eh? Sí, sí. <risa> <risa> no daban más. ¿Qué va bueno, otro, otro tema. Es, eh... Esperá, espera, espera, Miguel. Sí, sí. Otro tema. <risa> Sí, Doc. No, no. Se va... Eh, vos decís que un 25% va a estar adentro. Sí, sí, En los restaurantes. Sí, eso es, ya está. Eso es así, no el 50%. El 50% sería en total los que tienen afuera y adentro. No. Por lo menos en Gessel hay lugares donde tienen la vereda tomada. Claro. El otro día lo escuché a Emiliano Felice que decía justamente esto, ¿no? el Secretario de Turismo de Villa Gessel, que eh, no le van a cobrar un impuesto, que no recuerdo el nombre del impuesto en este momento, y que le van a habilitar el uso de la vía pública para que pongan las mesas para que puedan este, trabajar. Claro. Sí sí. Hay, Espacios es, públicas. Claro, es una sí. buena decisión, me parece. Total. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Eh, vuelvo entonces al, al otro tema. Bueno, algunos dicen... Este, Primera cuestión, segunda cuestión, bueno, es otro tema, es que el grupo que se junte, ¿hasta cuántos van a ser? ¿Se sabe eso? No, grupo en, en la playa, decís vos... No, no, perdón, perdón, perdón, estábamos hablando del restaurante, el restaurante, <risa> uno fue el tema del baño, otro... ¡Ay, hachiza! <risa> <risa> el... el... Se sientan a la mesa, ¿no es cierto? Seis personas... Seis personas. Ocho para ya no pueden. Punto. Es decir, la fiesta en, de Año Nuevo, pasarla en un restaurante. Si sos más de, de seis, de seis, no seis ya no podés. Bueno, ya tenés más elementos a tener en cuenta porque todo esto es para cuidarse, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, vos para comer te sacás el barbijo. Sí. sí, pero aparte ponele, son cuatro personas que van a ir a comer al restaurante para festejar Año Nuevo. Sí. Pero no son esas cuatro personas. Y después... Se van a, van a poner a bailar después de las 12, seguramente, porque eso no lo van a poder cortar. O sea, lo, lo deberían cortar, seguramente van a querer cortarlo, pero cuando no sé. de, después de las 12 van a poner música, van a bailar. Ni no sé. Es un tema, ¿eh? No, chau, hasta mañana. Que pase el que sigue. Pero ese es otro tema. Sí, claro, sí, no claro. Son claro. muchos temas, es, son varios abanicos que se abren, ¿viste? Sí, eh, se el comerciante que tiene que eh, tener una ganancia. Y claro. Entonces, se queda mucho tiempo, vamos a sacar la, el tema de la fiesta, se queda mucho tiempo y bueno y, y hay más gente esperando. ¿Dónde espera esa gente? Bueno, son temas a tener en cuenta. Y cuando se saquen el barbijo y coman, ¿Qué pasa? Van a hablar van a hablar fuerte, se van a reír. Claro. Y las microbotas, una cosa es cuando estás en silencio, que prácticamente no sale, que cuando comenzás a hablar despacio, que ya hay un aerosol, ¿viste lo que se llama aerosol? Son sí. partículas de suspensión que se mantienen más tiempo. Por eso se habla de que también se transmite por el aire, sí. Se transmite por el aire a cierta distancia, pero, pero. En los lugares cerrados se mantiene más tiempo en el aire, así que también es otra forma de contagio. Por eso es que hay que tener presente eso. Que si uno no habla, cosa rara, bueno, no se. Claro, de... no. ¿Cómo hace para no hablar? No, no. ¿Cómo hace para no reírte? No, bueno, todo eso hace que se expulse eh, más fuerte, por lo tanto más lejos. Así que eso. Otra cosa para tener en cuenta, para que, insisto, no nos pase lo que ya pasó en otro lado, ya lo vimos. Entonces, claro. Pero yo te pregunto, Miguel, yo te pregunto, esa gente que se fue eh, el primer el verano COVID europeo, no colaps digamos no hubo COVID, eh, una ola de COVID en las costas, sino cuando volvieron a su lugar de origen, ¿no? ¿Fue así? Porque son los 14 días o de 7 días en adelante contagias, o sea, te, te, te tenés eh, sintomatología que contagie, o sea, tiene un periodo de incubación, por eso, por eso te digo, que el que venga acá, ponele, 15 días, eh, eh, a, yo creo que esta temporada va a ser 15 días el, el, la estadía mínima, eh... Se va a ir a Buenos Aires, a Rosario, a Córdoba, donde sea, y ahí va a ser el pico. Bueno, son, este, Creo yo, eh, No sé qué, qué es, pensás vos es, científicamente hablando. No, son suposiciones porque sabemos que desde los, podés contagiar desde los, después de los cuatro, o 5 días. Claro. Lo habitual, aparentemente, son dos semanas, pero bueno, puede ser antes. Esperemos que no. no lo y eso no lo sabemos. ¿Y nunca lo vamos a saber? No, porque ¿por qué motivo? Muy sencillo, porque vos cuando ingresas no sabés si no se contagió hace una semana. O ya vino contagiado, claro. No, por eso, se contagió hace una semana, viene bárbaro. Y acá, está ya tampoco lo sabés. O sea, te, te voy agregando, ¿eh? vos me mandás alguna yo te voy a... El sí, famoso sí, sí. jugador del diablo, ¿vale? Sí, sí. vino contagiado. ¿Por qué? Porque tampoco si le hicieran un testeo no sirve. Porque no te da. La realidad. No va a dar claro, no te va a dar reactivo. Si no, no tiene nada todavía, no, no te da reactivo. Porque dicen, viste, no, a 72 horas hay que hacerse un. En algún momento, ¿no? Se hizo para el ingreso la PCR un, con 72 horas en, y relativos sí, sí, totalmente, totalmente. Que, bueno, bueno pues, veremos el COVID. O sea, todo esto es para que nos cuidemos uh -huh. y por supuesto, no tocarse la cara es algo fundamental que, de la cual eh, vemos nosotros este, una asiduidad ya, eh, fíjate ponete a mirar los autos y fíjate cuánta gente se pone el dedo en, el, en la nariz para extraer este, para... totalmente verdad, totalmente verdad, pero no, ponte quédate un rato, ¿ves? no te digo mucho tiempo y vas a ver dónde tiene la, la, mano la gente, porque adentro del auto no va, no lleva el bar, el barbijo. Es así <risa> Bueno, Algunos ser... lo llevan, que yo tampoco entiendo, ¿no?, para qué lo tienen puesto. Pero es que hay muchos que automáticamente se olvidan ya de tanto tenerlo puesto, se olvidan y manejan, hacen todo y están solos, pero con el barbijo. Claro, ¿no? Es un tema. Bueno, Miguel, ya quedamos, quedamos amigos, tal vez nos preste la reposera, esté por ahí en las reposeras, o quizás en las sombrillas, don COVID, ¿quién te dice...? En el agua salada tal vez no le guste mojarse, así que ahí zafamos con Don Covid, Pero bueno, vamos a tener al vecino de la carpa de al lado, puede ser uno de ellos. Pero, al lado de la barca, va claro, espacio, no va Claro, va a haber un distanciamiento, sí, seguro. Bien, bueno. bueno, espero que todo sea para bien. Ojalá. Bueno Miguel, muchas gracias. Chau. chau. Miguel, un abrazo grande. Chao, chao. Y bueno, es así, vamos a tener que... viste, yo no, yo no sé si prefiero tener a los que me molestaban de la carpa de al lado o tener a Don kobe A los de la carpa de al lado. Más copado, aunque sí, me sí. quitaban espacio. Ah, no, bueno, pero prefiero eso, viste, o, a ver, ojalá que venga mucha gente eh, que sea dentro de todo, con, que cumpla las cosas básicas. Sí, y que tengan respeto por el otro. Eso es fundamental. Bueno, pero ahí está. Ahora, el de la carpa de al lado no puede tener la cantidad de gente que tenía en la carpa. No, no puede. Así que más de, de cuatro, de seis, ¿no? seis de, ¿no? Creo que son seis. Seis no puede haber. Así que ahí ya está en infracción. Exacto. Tenemos derecho, Exacto. ya que no se puede fumar en la playa. Y no se puede ser más de seis en la carpa. Nuestro eh. derecho empieza cuando termina el del otro. Cuando empieza el del otro, uh -huh. pero bueno, es así. Nos vamos con cuando COVID. Nos vamos cuando COVID con los anteojos de sol <risas> puesto. Gracias, Emi. Nos vemos. Buen fin de semana. Igualmente para vos. Nos vemos. Chau chau, chau, chau. Así pasó Emiliano Mayo y el doctor Miguel Ángel Coloma. Quédate en la tarde del magazine. Ya venimos.